Eh, el pueblito está bien padre porque es como un tasco más o menos uh -huh. así eh, en su vida uh -huh. hello sí. name ah perfect we go there yes in five minutes Krishna Nivas en Udaipur. Es número 106. Bienvenidos a nuestra habitación en el Hotel Krishna Nivas. Namaste. Namaste. Namaste. Coming, please. <ríe> bueno, esta es nuestra habitación. Eh, acabamos de llegar eh, de Nueva Delhi a Udaipur. Eh, es, estamos en el cuarto piso del hotel, pero ahorita van a ver por qué. La vista que tiene vale mucho la pena los cuatro pisos que tenemos aquí. Es la de escaleras. Eh, es, bueno, aquí está la cama. Uh -huh. Tiene eh, detalles de decoración. La decoración, bueno, Platícanos tú, ¿qué eres Apenas iba a hablarles de la decoración, pero de una vez les decimos. Este, es como una casa antigua, una casa así antigua hindú, más o menos tiene varias habitaciones. Ahí afuera tiene como una mesa grande, una recepción, y la terraza también está muy padre. Pero bueno, la decoración está así, por ejemplo, todo así. Estos son Vidres. florecitas hechas con vidrio. Ajá. Y tiene detalle de flores pintadas en el techo. A mano. Ajá, todas a mano. Toda la decoración, el marco de la cama. Uh -huh. Está bien bonito. Y un momento tiene Tienes aire acondicionado. Aire acondicionado y también un fan. Que enfría riquísimo el aire acondicionado. Sí, espejito. Pero vean, esta es la mejor parte de nuestra habitación. Arriba. Vamos a, a enseñar. Vean. Uh -huh. a ver, este, es este es el lago? ¿Qué es el lago? este este es el hotel que está ahí en el lago es de super lujo nos pues íbamos a quedar aquí pero si no, no veíamos el lago entonces mejor nos quedamos de este lado este, para poderlo ver eh, el pueblito está bien padre porque es como un tasco más o menos así eh, en su vida ¿Lo? Ah, perfect. We go there. Yes, in five minutes. Thank you. Oh. Que ya están nuestros pasaportes. Es que los dejamos a este para hacer la. Para que nos pudieran hacer todo el check-in. Porque su computer crashó. Pero Maubo estaba un poco este, preocupado por su pasaporte, pero ya nos dijeron que ya no nos lo clonaron ya podíamos. La preocupada bajar era Maris. El... <risa> que cómo se los dejaba, es lo más vital. Bueno, entonces ya este. Ahí está el lago, está el bien padre. Les decía que el pueblito es como estilo tasco, bueno, yo lo veo así. Porque las calles están hacia arriba, está como una montañita. Uh -huh. eh, están pintadas de blanco muchas de las casas. Eh, hay tienditas, este, de cosas típicas de por acá. Eh, y bueno, ahorita les hacemos un tour del hotel. Está bien padre porque hay clases de cocina. Uh -huh. Que vamos a tomar una clase de cocina de la India. Y también hay este, um... uh, un artista que aquí vende sus obras. Eh, y el artista está exponiendo en el Museo de, de la Ciudad de Udaipur. ahí vamos a ver los precios, dice que los precios están, que son baratos y que es buen arte entonces pues a ver si nos alcanza para que sea un arte chiquito bueno, pues esto fue en nuestra habitación y ahora seguimos reportando Ah, el baño sí. el baño, muy uh -huh. sencillo uh -huh. qué está Miren, aquí siempre ahorran el agua, hay la juguetita. Súper sencillo, pero lo que necesitamos. Ah, tiene televisión, también. Ahí está la telera. Ahí está la tele. Ahora sí, nos despedimos. Sí, nos despedimos y seguimos reportando.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 Desde el hotel Krishna en Adiós. Estamos sí, en el hotel Marriott. Y el hotel Marriott incluye, el, torres incluye torres el desayuno de como muchos hoteles, pero generalmente personal, cuando incluyen el, el desayuno nos tiene acostumbrados a café, pan, cereal, leche.